Continuamos aquí en la Feria del Libro, en la novena conferencia latinoamericana y caribeña, en lo que es este encuentro que realmente es muy, pero muy potente y que evidentemente todavía continúa con una serie de actividades hasta la tarde, en lo que será a las cuatro y media de la tarde, la clausura eh, aquí en Lunam, en la carpa principal, a las siete de la tarde en El Zócalo, con esta clausura maravillosa junto a Silvio Rodríguez y un show musical muy, pero muy esperado. Veíamos hace minutos lo que hacía Silvio Rodríguez, en, eh, en la que era la entrega de premio, junto con Karina Batiani y Claudia Sheimau. Pero tenemos a una de las grandes protagonistas de que esto se realice, de que este evento salga adelante. Guadalupe Valencia, Coordinador de Humanidades, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien, Gustavo. Un gran Muy placer justo. estar contigo. Al contrario. Y, y en primer lugar, el agradecimiento eterno, porque en serio, la, la logística de llevar adelante un evento en la UNAM, para generar este movimiento, esta dimensión de vida constante, de densificación de los debates, se debe al gran trabajo que ustedes han hecho, pero sobre todo a la facilitación de poder estar aquí. Así que primero el agradecimiento y después decirte cómo has vivido estas jornadas. Bueno, las hemos vivido hace... No, no comenz... Bueno, comenzaron hace unos días que han sido intensísimos pero en realidad esto comenzó hace más de un año, cuando comenzamos a pensarlo, planearlo, soñarlo, siempre pensando falta mucho, hay tiempo y no hay fecha que no se llegue, que no, se, eh, que no, que no vamos arrancando las hojas del calendario y finalmente llegamos y llegamos eh, nerviosos, contentos, excitados… Eh, con mucho entusiasmo y mucha energía. No hay nada que agradecer, Gustavo, la UNAM eh, creo que regresa a la presencialidad, regresó hace muy poco, está regresando a la presencialidad y esta es una muestra de una presencialidad activa, eh, de una presencialidad que debate, que discute, que se informa, que dialoga, porque cada encuentro que hemos tenido aquí, de los miles de eventos que aquí ha habido, eh, han sido diálogos de muchos tipos, en donde volvemos a ejercitar la escucha, eh, ya no con una pantalla de por medio, sino la escucha cara a cara, y en donde, pues es una fiesta, y ustedes nos la han traído y la estamos haciendo juntos, y junto con los caribeños, centroamericanos, chilenos, paraguayos, uruguayos, argentinos, brasileños y todos europeos, desde luego, asiáticos, africanos, africanas, que están por aquí y que son parte de este diálogo de muchas voces porque cada uno de esos diálogos se puede decir que se articula con otros y que al final el gran gran diálogo tiene que ver con eh, hablar de las desigualdades, analizarlas, explorarlas, explicarlas, comprenderlas en sus múltiples dimensiones y como bien lo dice este magnífico libro, hablar de desigualdad sin acostumbrarnos a ella. Entonces, eh, me gusta mucho ese título porque creo que la segunda parte de él no acostumbrarnos a ella, quiere decir, hablemos hablemos de ella, analicémosla con todas las herramientas teóricas y metodológicas con las que contamos en las ciencias sociales, pero buscando siempre los caminos, eh, buscando las alternativas que no están allí para ser develadas, que hay que construirlas y que se construyen siempre colectivamente y que no comienza su construcción hoy, ni comenzó ayer. Son eh, ciclos, les llaman algunos, trayectos, caminos de luchas, eh, algunas muy largas, algunas eh, realmente ancestrales, que, que hoy, que ayer se reeditan, se actualizan y que entonces eh, tendríamos que mirar de qué manera colectivos sociales en América Latina y en todo el mundo crean, construyen alternativas, construyen caminos, caminos además que reconocen una realidad inédita que es la que hoy estamos llamando post pandemia, ya se habla, lo habla muchos autores de la década covid y de cómo, el, digamos, el virus se rehace a sí mismo en múltiples variantes. Hoy estamos con la quinta ola y ya vimos el Delta y el Omicron y seguirán algunos, según los epidemiólogos, bajando también su nivel de contagiosidad, gracias también a las vacunas, pero para nosotros y para las sociedades, en sus efectos, en sus secuelas… Eh, llegó para quedarse por muchos años, no solo retándonos a realmente eh, dar respuesta a los retos que nos plantean desigualdades que se profundizaron, otras que se visibilizaron, sino también como esta sacudida que nos ha dado la pandemia para repensarnos. Eh, esta crisis civilizatoria de la que tanto se ha hablado, este abuso de la naturaleza que se expresa en la noción de cambio climático, que es la que ha provocado esta y puede provocar otras muchas pandemias y desgracias colectivas, si no comenzamos a poner alto a lógicas eh, que nos han llevado hasta aquí. Guadalupe, en, en este camino hay... Hay un, un título que habla de la trama de las desigualdades, eh, que habla de la conferencia, y en ese sentido eh, pensaba, ¿no? Tú hablabas de, de las cuestiones medioambientales, pero podríamos hablar de las democracias, eh, podríamos eh, hablar de los feminismos. Eh, ¿Cómo las tramas de las desigualdades es un eje muy central para pensar, repensarnos? Y posiblemente esos días se vio muy, eh, muy expuesto, ¿no? En estas jornadas de, de debate. Sí. Eh, yo no pude, nadie pudo asistir a todo, este es el fue es el reino de la simultaneidad y eso creo que tiene mucho sentido, eh, no es un evento, el evento tiene una secuencia, comenzó con una asamblea dos días, después prosiguió con una inauguración que ya fue precedida por actividades que comenzaron, la, vino la inauguración y después miles de actividades se dieron… Eh, se llevaron a cabo al mismo tiempo y entonces eh, este reino de la simultaneidad que eh, cuando funciona y funciona bien como lo fue en este caso, nos puede fascinar eh, alude también a la idea de tramas, a la idea de que la desigualdad tiene muchas caras y tiene que ser analizada en sus múltiples caras y en las caras como la de género en estas eh, dimensiones transversales que atraviesan todo, que atraviesan los cuidados, el tiempo, eh, las nuevas formas del trabajo, las nuevas formas del empleo, la crisis, las diversas expresiones de la crisis, de la crisis económica, de las formas de democracia o de antidemocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello tiene que ser analizado eh, no de manera compartamentalizada, eh, sino de manera articulada, y creo que a eso se abocaron los muchos paneles, foros y mesas de trabajo que aquí tuvieron cita. En ese sentido, Guadalupe, has pasado por muchos encuentros, por muchos lugares, eh, te vimos participar de, de, de muchos de estos encuentros, digo... Eh alguna de esas temáticas, porque entiendo que del otro lado en Claxo TV, por ahí hay gente de la academia, pero también hay otros sectores sociales, eh, y que por ahí una idea, una reflexión, este, eh, puede servir como para abrir un camino, un camino por lo menos a la reflexión en las disputas del poder, en lo que sucede. ¿Cuáles fueron algunos de esos ejes en los encuentros que tú estuviste? Evidentemente, como tú decías, imposible estar en muchos eventos a la vez por la simultaneidad, pero eh, ¿con, qué, ¿con qué te quedaste de estos encuentros? Bueno, en efecto no pude estar en todos los que hubiera querido, pero siempre nos queda la posibilidad de regresar a ellos, gracias ¿Sí? a Claxo TV. <ríe> y bueno, yo estuve en el foro sobre tiempo, que yo misma fui una de las organizadoras y hablaré un poquitito sobre él y sobre la importancia de esta clave de análisis, que es la temporalidad o las temporalidades sociales, que resulta importantísima porque es otra de las dimensiones transversales que atraviesan todas las problemáticas y en donde se expresan también las desigualdades. En este caso se expresan en tener o no tener tiempo y en tener o no tener tiempo de calidad, y, pero yo iría mucho más allá de eso. Yo diría que la centralidad del tiempo, de las temporalidades sociales, atañe a la propia historicidad de los análisis que debemos reivindicar, la historicidad y que eh, alude a las formas temporales de la existencia social, porque decir que la sociedad es temporal o el tiempo siempre es social, pues es decir todo y decir nada y entonces tendríamos que revisar que en las maneras de ser temporales de las grupos sociedades esto es, en las maneras en que se articulan pasados, presentes y futuros, están muchas de las claves de las alternativas que podamos construir para mejores futuros. Y en ese sentido me llama la atención, y es algo sobre lo que hemos hablado en este y en otros encuentros, sobre el tiempo, eh, la mala fama del pasado y en la buena fortuna que tiene la palabra futuro. El pasado en las narrativas sociales, en el parte del sentido común, eh, aparece como un ancla que nos ata, que no nos deja movernos, que nos impide ser y hacer. Eh, si nosotros, eh, yo he hecho el ejercicio de buscar eh, en, en, en buscadores. Eh, por internet. Por internet, en, bus, en buscadores tradicionales, la palabra pasado. Y entonces aparecen muchas frases como, no esté usted atado a su pasado, supere el pasado, el pasado no sirve, el pasado hay, es, está hecho para superarse, vive el presente, eh, vea el futuro. Si lo llevamos a términos políticos, gran parte de las críticas a los gobiernos de transformación y a los gobiernos progresistas tienen que ver con la idea de que están atados al pasado, ese gobierno no sirve, ese presidente eh, quiere regresar al pasado, como si eso ya de por sí fuera malo y en cambio eh, el futuro fuera siempre promisorio, aunque no exista, aunque haya que construirlo porque no está allí esperándonos, eh, fuera promisorio, luminoso y prometedor. Entonces, eh, son preguntas muy interesantes las que nos podemos hacer desde allí, porque… Toda construcción de futuro parte de pasados, de pasados en donde hay, hubo luchas, resistencias, eh, formas de eh, narrativas sociales, históricas, formas de eh, organización alternativas, formas de realmente de innovación de social en las que hay que de las que hay que partir, porque si no, ¿de dónde partimos? Eh, entonces, bueno, sobre eh, ese fue un foro en el que pude estar porque era mi propio foro y que creo que pues, pudo ser realmente una discusión muy rica la que, fue una discusión muy rica la que allí se dio. Guadalupe, nuevamente muchas gracias, pero en términos eh, personales también, porque eh, son momentos organizar un evento de estas dimensiones, tiene características también muy estresantes, de, de mucho tiempo que hay que poner en juego. Y la verdad que, que hay algo también desde lo personal, este, relacionado con, con, con la buena energía de llevar adelante, con, con, buena, con muy buena predisposición, pero sobre todo con un don de gente muy grande. Así que el agradecimiento también desde no nada, ese lugar. No hay nada que agradecer. El tiempo del Cairo se desató, el tiempo de la oportunidad el tiempo prodigioso en este cronos que eh, nos duró tan poquito después de ser esperado durante tanto tiempo y luego fue un tiempo de un tiempo muy denso, un tiempo muy intenso que muestra también en un evento como este cómo son los tiempos sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Guadalupe gracias. Valencia, aquí con nosotros, coordinadora de Humanidades del de UNAM, que nos dio la posibilidad de tener unos minutos, una reflexión para pensar, pensarnos, ayudándonos con una reflexión, pero también eh, reflexionando sobre el evento de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Ustedes quédense aquí en Claxo TV, porque viene Ana Caco Pardo, lo presentaba hace algunos minutos, Dora Barrancos estará aquí, con nosotros y nos estará dando una entrevista también de lujo y a las cuatro y media de la tarde la clausura la clausura oficial del evento que comienza en la UNAM y continúa en el Zócalo con Silvio Rodríguez eh, quédense en la sintonía ya llega Ana Copardo con Dora Barrancos aquí en Claxo TV gracias de vuelta cuadrante. gracias Gustavo bienvenidos de nuevo gracias, gracias. gracias. seguimos de esta manera